Aquí preocupada ¿no? por la situación en la que me encuentro porque ya terminé mi, mi quimioterapia y ahora tengo que hacer la radioterapia, pero es un costo muy alto. Entonces desde la manera de que la caja nacional me dice que tengo que ir a hacer proformas y solamente me ha mandado a dos lugares, que es aquí en el alto y en la zona sur. Y lo que pasa es que es un costo muy alto. Y yo la verdad le pregunté a una licenciada y le dije... ¿qué pasa con lo del acto que ahora recién lo han, lo han habilitado el gobierno aquí en el centro nuclear del acto Y ella me dice, ella lo único que me responde y me dice, no, ahorita están haciendo experimentos recién, me dice, que para agosto recién van, van a empezar a, a los pacientes a subir. Mire, yo ahorita estoy, estamos en qué fecha, marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, son cinco meses, cinco meses, todo me puede pasar, realmente mi cáncer de mí es agresivo, entonces yo tengo que ser lo más antes posible en la radioterapia. ¿Y qué pasa? De que en todo lado es dinero y yo, yo no cuento con ese monto porque me han cotizado en abajo 31 mil, arriba 27 mil 500 y eso, eso es ahorita mi molestia, mi molestia, mi rabia y mi dolor porque al final no voy a poder hacer eso ahorita la radioterapia, tengo aunque detrás de detrás de la regional, tengo que hacer toda una serie de una serie de papeleos, y yo me pregunto, ¿por qué no puedo hacer ahorita en el nuclear? no, es la única solución, o sea, la única respuesta que me dijeron es de que ahora en este momento están haciendo experimentos con lo, los de, la, de, de ese lugar, de el nuclear. Yo la verdad solo le pido a Dios que hagan lo más antes posible, que estos señores de la caja, que yo creo que tienen todos una un director que vaya a hablar con, con él, con los de con los del gobierno, que por favor de una vez agilicen para que hagan ese convenio, porque hay mucha gente como mi, como mi persona que está ya a punto de morir y por qué por la tardanza, por la espera tanto por hacer la radioterapia.